Vente, me voy a mueres Muérete, corra. A bueno oh, vale, no. voy a ver. Es la más cercana que tiene. Vale, a ver cómo te lo que he dicho. Sobre escudo en camino. Mal galero. Uh, Uber, huh, Uber Shield. Ah, el acaso. Espérate, tú, todo. El que que te ¿Cómo me fallece ese tiro, bro? Si tenía mira. Te tenía para volarte el coco, bro. Vente, mira, me morito No eres el coco. Te di Te di y no entiendo cómo no te maté Te di y no entiendo cómo no te maté, bro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos, a ver? ¿Vamos, a ver? ¿Vamos a ver? un puto manco con el sniper, bro. Es un puto manco con el sniper, dame eso. Es un puto manco con el sniper, bro. Yo, soy... yo también soy un puto manco. <risa> yo también soy un manco con el sniper. Coño, <risa> la no es. El enemigo ha capturado. por ahí. O enemigo puntual Aquí no hay nadie me en están está Así que me voy a salir por aquí Vete, mi equipo Buen equipo, así me gusta, no joda, buena Así me gusta equipo Váyate, Imagino que mi equipo se lo hace, ¿no? Sí, porque es que lo dejé a un tiro, no a lo siguiente Mi equipo pues están campeando por aquí, así que es una ir por aquí Por ahí por ahí. Ok Ok mm, Capturamos Ahí ya está. Oh, tu madre bro Somos 3 y 1, vamos a capturar. Me encanta Hemos bravo. que lo doy en la cabeza y no lo mato de un tiro. El el yo? Tomo A, perdón. Tomo A, tomo A, tomo A oh, tu madre tú. Vale, que yo tengo la sniper. No, pero es que no, no me deja ni asomarme Me está apuntando todo el tiempo. Voy a por eso. Ya está. Voy a por yo y jodanse. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Listo, Así Uy, me No sé cómo se hace. Uh, me falló el tiro. mete por aquí. Eh... WTF. Ok. que nada. Viva sniper. Siempre hay del sniper. Pero a capturamos a... ¿eh? es que yo soy una ladilla porque yo estoy capturando siempre una otra capturo una otra. capturo una voy a por ser ¿eh? yo paso de B y... es aquí que me vean vete igual sniper, file el sniper Ay, no es su madre, apareció por la espalda, bro Se metió una granada por ahí para asustar, pero me meto por aquí donde ¿Vale qué? Y me metí por la espalda Y ya está, bro Y yo capturo otro ¡Ay, a la verga! <risa> <¿Qué> <risa> bueno What the fuck, estoy tío? equipo, dos asistencias, pero bueno, no pasa nada, los dos los dejo un tiro A los dos un tiro, tú Pero bueno, mi movement siempre está aquí Me preocupa que me ataquen por la espalda, si sí, tiro Eh, la estoy fastidio, ey, lo mataste así, bien El, El enemigo no sabes usar nicho no vuelvas a coger más, me en tu vida, por favor. Yo espero que se vayan. Y cojo, ¿verdad? Y ya está. Pero bueno, me va a quitar la. Perfecto. ¿no? Vale. Quito el sniper. Toma, seguí. Cómo bro. Yo sí estoy salvando la patria, bro. ¿no? no me estoy fallando un tiro con el sniper. Lástima que le dieron a en la cabeza. Lástimo que no me doy una cabeza, tío. Ojo, ojo, ojo, bro, por Dios. No le estoy fallando un tiro. Estoy tan harto de nieve, bro. Todo lo que me gusta es teclar el Que bueno, mira, no le fallé un tiro con el sniper. Amigo, mátalo, por favor. Mierda, estoy un tiro. No hay que nada, esto no es lo mejor que pude. Amigos, nuestros um, Friends, we have to take A o C, come on. ¿Qué coño con nuestra vida? Porque tenemos que tomar A ah, o C. Sea. A ah, o C, sea, bro. Vamos no, a ver. Bien, las dos al mismo tiempo. Pues, pues, pues, me pues, parece pues. fantástico tú, que tomes las dos al mismo tiempo. <risa> <risa> <risa> Qué bien, amigo, baja todo por el lado así. Le digo A o y van a por la no. Tú estás aquí campeando. Oh, un tiro, un tiro. Lo no, quitan bien obviamente, sí, eso está seguro. Si no se si nos lo quitamos, eh. Vale, la pena. No no se dan no, nada de daño. Bien, bien, bien, a te algo aquí ¡Un tiro aquí! ¡Prega, puta granada! Pero creo que me mataron más por la espalda que por la granada, pero bueno Vamos equipo, we can do it Ay, ya ay, ya, bueno, aquí está Usamos granadas por ahí, pues, Ajá. Amigo, te van a matar, eso lo hago bien. Ah, que nos están quitando A Inician A Victoria. Buen equipo Márate <ríe> Buen equipo GG Nunca dudé de ustedes Una partida complicada Trabajar pero me tuve que estar moviendo de hace, de hace, de hace, de hace, de hace, todo el tiempo